Hola mis hermanos de Cristalos en la Gloria, querido televidente, oyente, bienvenidos una vez más a otra semana más, a otro jueves más, aquí en la fe que conquista, siempre dando una palabra de poder. Y mira que esta semana el Señor nos, nos habla de los fariseos de este siglo, tantos fariseos que hay este siglo, que bueno, vemos que, que la antigüedad esos fariseos que seguían la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés, Moisés fue un gran siervo de Dios, gloria a Dios, Moisés, pero cuando el salvador vino aquí, lo rechazaron. El salvador vino aquí y realmente no entendieron que él era el cambio, el camino y la vida para llegar a quién? Al Padre Entonces, recordemos que los fariseos era un grupo social del, juda del judaísmo. Era una, un grupo hipócrita, un, gru un grupo que prácticamente estaba ese ciego que quiere hacer uh, tropezar a esos otros ciegos y es por eso que el Señor nos habla de esos, de esos fariseos de este siglo y por eso rápidamente estamos, tenemos 15 minutos, en 15 20 minutos vamos a hablar de esos fariseos de este siglo y, y esto también me hace uh, uh, llegar a este punto porque mira que estaba mirando un video aquí eh, en Bogotá, Colombia esta señora se subió un dulce a, a, a, un, a, un, a un bus a repartir dulces de, de miel y, de, de, y decía que los daba gratis, que porque las ovejas se van a acabar. Pero yo veía un parecismo en esta mujer porque ella decía que igual de nombrar a Dios, nombraba otro ser humano, eh, que, que en ese ser humano va a haber el cambio. Dios mío, dije, ¿qué pasó aquí? Aquí esta mujer que eh, decía, no, yo no los, yo no los vendo porque yo no vendo votos, no sé qué, pero él estaba haciendo propaganda a este hombre que supuestamente va a ser el cambio, pero realmente el que hace el cambio, quién es Cristo Jesús, es él es, él, es él es el que hace el cambio y por eso hemos titulado esto los los fariseos de este siglo que únicamente buscan a hombres. Realmente quieren que los hombres van a hacer el cambio, pero lo, no ellos no van a hacer el cambio. El que va a hacer el, el que hace el cambio es Cristo Jesús, el que va a venir y nos va a llevar. Y por eso. En el Evangelio de San Lucas, el Señor nos lleva, mis hermanos, de Cristo en la Gloria, y hay un, un título en, eh, en, en el capítulo 11, versículo del 37 en adelante, nos habla, y hay un título que dice, Jesús acusa a los fariseos e intérpretes de la ley. Y mira lo que nos habla el Señor. Vamos a enfatizar mucho el 43, el 44, el 45, y el 46 y el 47. Pero quiero, quiero hablarte... De versículo uh, 39 que dice pero el Señor les dijo ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estás lleno de uh, rapacidad y de maldad veamos esta mujer que supuestamente está hablando de que se va a cambiar eh, que, el, el, que el ambiente está cambiando de la naturaleza no va a haber ovejas pero que había maldad había rapacidad de que ¿A quién le estaba pidiendo? ¿A un hombre? ¿Qué pasa? ¿A un hombre pidiéndole que va a haber un cambio? Igual de decir, doblemos rodilla, pidemos, pidámosle al Señor de señores, rey de reyes, eh, que es nuestro amado Dios. Pero es por eso que hemos titulado una vez más en los fariseos de este siglo. Y mira que continúa diciendo el versículo 40, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Creador de este cielo y de la tierra conoce vuestros corazones, conoce eh, todo lo que hacemos. Por eso estos fariseos de este siglo únicamente quieren seguir mandamientos de hombres. Únicamente quiere, eh, no que el pastor me dijo esto, que el pastor me dijo aquello, que no, cómo hacer lo que diga el pastor, que el pastor. Estamos esto es igual que como cuando en esa época los. Uh, los fariseos con Moisés, que la ley de Moisés, que el, el Pentateuco, que, el, que Moisés, que Moisés, que Moisés, que Moisés, pero no creyeron que cuando estaba el rey de reyes, eh, el, el, el, el señor de señores, el señor mismo dijo que muchos uh, querían desear que cuando estaba el maestro aquí en la tierra estando junto a él, y muchos no lo creían, y, no lo creían. y es por eso vemos una sociedad hoy mis hermanos de cristianos en la gloria, querido televidente si nos ves por primera vez, gloria a Dios porque tú nos, no, necesitas ser un fariseo más de este siglo, tenemos muchos fariseos, muchos pastores tan, mira lo que, dice, lo que nos dice el Señor de, es, es, es impresionante vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y, y, y, y del plato pero por dentro está lleno de Rapacidad y de maldad Se visten de cosas que en la Biblia no tiene Yo no veo en aquí en la Biblia Que se tengan que vestir de payasos Yo no sé O que tengan que vestirse de una manera Para traer a, a las ovejas La misericordia mis hermanos de cristianos en la gloria la hace, Y esa gracia eh, es, la hace Dios Y mira que continúa diciendo el versículo El versículo 41. Pero da limosna de lo que de lo que tiene, y entonces todos os serán limpios. Mas hay de vosotros fariseos que diezmas la menta y la runa y toda hortaliza, y pasáis por, por alto la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que vemos hoy en día. Quieren aparentar cosas que no son. Vemos los gobernantes, aquellos que dicen, yo voy a hacer el cambio, yo voy a hacer la transformación. Ah, ah, ah, ah. No, señor. El que hace el cambio, hace la transformación, ¿quién es Cristo y Jesús? Si gobernante, presidente, si tú te doblegas, y hicieras si como esa ciudad de Nínive, con, cuando con, con Jonás realmente se... Eh, Realmente ellos se doblaran y, y te esa conciencia de decir, estamos fallando. Estamos errando. Vamos a doblar y hacer un ayuno y vamos a congregarnos a nuestro rey. Recuer mira, tenlo por seguro que nuestro rey escucharía esa palabra. Nuestro rey haría cosas maravillosas y continúa diciendo, esto esto es necesario hacer sin dejar aquello y ahí continúa, ahora sí vamos a continuar el versículo 43, 44, 45 46, 47 hay de vosotros fariseos gobernantes, personas que realmente van a los templos y creen que están haciendo todo bien todos vestidos, todos perfumados y que sí que el hermanito, que la hermanita hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las, y las atulaciones en las plazas hay pastorcito, venga para acá, yo lo invito a no sé qué, ay el hermano y la hermana, eh, venga, venga nos vestimos bien y vamos al frente del pastor y, y los demás qué, los demás qué, los dejan ahí tirados y es por eso que el Señor dice en las primeras sillas de las sinagogas y las, las saturaciones en, en las plazas, ay, ay, ese es de hermanito el, el, el diezma, él, él, él es bueno, él, él hace buenas horas sociales esto no es únicamente de hacer obras sociales. Nosotros en Cristianos en la Gloria también tenemos una fundación. Pero aquí no queremos ser un fariseo más de este siglo. Queremos que ser guiados por el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús y ser ese cambio en el nombre de Jesucristo. Realmente, como dijo Pablo, vivir en mí es Cristo y morir es ganancia. Si tenemos que morir por Cristo, lo haremos en el nombre poderoso de Jesucristo, yo no quiero ser un fariseo más, y mira, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, vemos muchas personas, que, como decía Oseas, que este pueblo, está, el profeta Oseas, que este pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento, es que realmente no están excluñando, realmente tienen ventas que realmente no están entendiendo que, que el Señor está hablando a lo más profundo de los corazones del pueblo, pero el pueblo no quiere escuchar, versículo 45 de San Lucas, de Evangelio San Lucas del capítulo 11, respondiendo uno de los intérpretes de la ley dijo, maestro cuando dices esto,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 Tenemos que hablar de la prosperidad y que si no prosperan y que si tú no das para la iglesia y lo he hablado, esto me, esto una, hace como unos cinco, seis años, eh, este pastor, yo le pedí permiso al Señor de ir a diferentes obras. Quería ver algo que realmente me encomocionaba mi corazón y me entristecía mi corazón. Y cuando fui a esta iglesia, este pastor le dijo a esta persona, esta persona estaba saliendo, dijo, si tú, si tú te vas de esta iglesia, te maldigo en el nombre de Jesús porque tú no, no vas a ofrendar. Y te pongo un precio por esa ofrenda. Estamos, voy a darte en dólares. Mil dólares en esa época. Estábamos hablando, o 500 dólares, estábamos hablando de unos 3, 4 millones de pesos colombianos. Yo digo, yo digo esta persona tendría 3 o 4 millones de pesos, eh, pesos colombianos, o 500 dólares, o mil dólares. Yo diría, esta gente, ese señor diría, uy, yo pues no quiero ser, no quiero ser maldecido, uh, mal, mal, maldecido por Dios pero la gente la tiene equivocada, porque estos fariseos lo único que, me, que quieren es vivir en, en lugares lujosos, ser mantenidos, pero realmente no están buscando un propósito. Como esta señora que está poniendo la mirada en un hombre que va a haber elecciones el próximo año en Colombia y dando este, este nombre, comienza por P, no lo digo, comienza por P y creen que él es la salvación, él no es la salvación. Señora, si tú me llegas a escuchar o alguien, o alguien conoce a esta señora, Él no es la salvación. Él no es la transformación a este país. Porque este país está perdido, porque dejó de buscar a Dios, fariseos de este siglo. Por eso el Señor está diciendo, hay de vosotros, dice el versículo, versículo 27, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron. Vuestros padres, vemos muchas personas que se les está hablando a lo más profundo del corazón, pero no quieren escuchar porque son fariseos de este siglo. Lo que entra por aquí sale por allá. sonaré duro, pero hay que hablar la verdad porque la verdad os hará libres. En el nombre poderoso de Jesús el Señor nos está hablando. Y por eso también en Lucas, el capítulo 20, vamos rápidamente, 20, 20, el Señor nos está hablando. Nos dice, y entonces les dijo, pues da al César lo que es del César, y de a Dios lo que es de Dios. No confundan de lo que un gobierno puede hacer y lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cosas maravillosas para Colombia, para Israel o para cualquier nación. Pero si tú estás vendiendo o, o cambiando unos dulces por un voto, hay algo grave ahí. Hay algo grave ahí, mi hermano, mi querida eh, hermana de cristianos en la gloria, querido televidente. O si tú no, si tú permaneces a otro, a otro ministerio mucho cuidado, corre por tu vida, corre por tu alma, si tú ves fariseos alrededor tuyo, en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor sea guiándote en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, que su Santo Espíritu esté con vosotros, por eso Mateo, cabe, eh, vamos a buscar Mateo rápidamente, versículo, eh, capítulo 6, versículo Versículo 5, mira lo que nos dice el Señor en esta hermosa palabra, mis hermanos. El Señor nos está hablando profundamente a lo más profundo de nuestros corazones, como siempre lo he dicho. Y mira lo que nos dice el... El versículo 6 sí, del, del Evangelio de San Mateo, eh, capítulo 6. Y cuando ores, mira lo que te dice el Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser, para ser vistos de los, de los hombres de cierto digo que ya, tienen, eh, que ya tienen su recompensa. Hay muchas personas que he visto ah, dándose encienso en lo católico golpes de pecho. Si no es en lo cristiano, lo mismo. Igual le llaman los católicos, somos evangélicos, pero danos los golpes de pecho y creyéndonos mejor que el hermano o la hermana. Si necesita ayuda darle la mano, orar por la hermana, orar unos por los otros, nos dice el Señor. Y mira que el versículo 6 de ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos dice, mas tú. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y a tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es lo que necesitamos ver, una iglesia comprometida, una iglesia que realmente esté orando, esté buscando la presencia de Dios, no esté buscando un voto ni esté buscando el favor de un político, por favor. Ese político que estoy diciendo por pelos colombianos, ¿saben? Él no va a hacer el cambio, él no va a hacer la transformación. El que lo va a hacer es Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a pagar un precio en el nombre poderoso de, de, de, de, de su nombre hace dos mil años. Vino a pagar un precio. Si tú crees que un voto y un hombre va a hacer la transformación, olvídatelo. Pide al Señor sabiduría. Y que tú elijas la me, y te tengas la mejor decisión en el nombre poderoso de su nombre. Amado, amado, amado Señor, mi alma te alaba, te, te glorifico, Padre Celestial. Y mira que Jeremías... Capítulo 29, versículo 3, nos dice en su palabra, me buscarán y me encontrarán cuando busquen de todo corazón, pero vemos un, un, una sociedad de fariseos que no buscan al Señor de corazón, como esta señora que únicamente están buscando un voto, pero realmente estoy, estaba hablando de Dios, estaba diciendo, pueblo, las personas que estaban ahí en ese bus, busquen al Señor, humíllense, arrepiéntense pecadores, como decía eh, Juan Arrepiéntanse Arrepiéntanse de sus pecados Porque el que viene va a El que vino va a volver a venir Y ahí sí va a ser el, cru el crujir Y el llorar y Gente mis hermanos Ahí sí todo el mundo va a decir qué pasó, hoy pero yo estaba con Dios Porque tú has, estás mirando a los hombres eh, Estás mirando a, a los hombres Por eso eh, eh, se ha titulado Fariseos de este siglo porque no buscas la presencia de Dios. Realmente el Maestro está contigo, pero no, no lo sientes. Porque no oras. Porque no estás en lo secreto con el Señor, como dice Mateo 6:6. Uh, 6. Busca al Señor de todo corazón. Con toda tu mente, con todo tu corazón, tu espíritu. Busca al Señor. Es lo que está enseñando. Eso, eso es fácil. Es fácil, ¿cierto? Pero ¿por qué te cuesta hacerlo? ¿Por qué te cuesta? Mira que la, la, la primera, crónica, uh, primera crónica 16, 11 nos dice, Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Él es lo que está buscando el Señor. El Señor no está buscando fariseos, que se gustan bien, que estén perfumados y que hablen de Dios y que no sé qué. Pero unos son en la casa, otros son en el templo, otros son en el trabajo. El compromiso no es Conmigo, el compromiso es con el Señor. Así que mi hermano, si tú te cumples con algo, si te comprometes con algo, comprométete con el Señor, no conmigo. Aquí, eh, si tú te comprometes a hacer algo, como ese buen testimonio como cristiano, no seas otro fariseo. El que está cayendo mal es quien, tú con el Señor, no, no conmigo. Por eso, dale la gloria y la honra al Señor. Mateo 7.7 pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Si esta mujer realmente tuviera la sabiduría del Señor, diría, les voy a dar estos dulces, son gratis. Y porque se están acabando las, las, las abejas. Y se está acabando el ambiente. Pero yo les pido algo que pidan al Señor. Pidan arrepiéntanse, no sean, no, no van a, no van no a usar fariseos, y a decir, arrepiéntanse, busquen su presencia, busquen al Señor, al, al Salvador, no busquen a otro hombre, porque los fariseos en esa época, eh, también eh, buscaban las, eh, la ayuda de, de aquellos gobernantes, ¿para qué? para matar al maestro, y para matar a sus profetas, a, a, a esos hijos que... A esos siervos que el Señor envió. Y por eso... Ya... Yo, yo digo Señor... Yo, gracias Señor por tener misericordia con nosotros Señor. Ya no queremos tantos fariseos. Los fariseos, eh, los fariseos usaban a Herodes. Y Herodes comenzó a matar a todos los apóstoles. Les cortaban la cabeza. Los, eh, los crucificaron. Los tiraron. Les tiraron piedra eso sí, bueno, si así vemos un pueblo hoy en día, los fariseos de este siglo, señalen, juzguen, que, que, te lo voy a hablar como en esa época, que Moisés decía esto, que Moisés decía aquí, aquí tenemos piedra, pero, no, no vemos que el maestro vino, pagó el precio por nosotros, y que vemos muchos religiosos, vemos muchas personas que dicen, a padre y madre no son capaces de honrarlos no son capaces de que de ser realmente esos hijos de Dios no son los fariseos más en la lista Amos 5.14 busquen el bien y no el mal y vivirán y así estarán con vosotros el Señor Dios Todopoderoso tal como vosotros lo afirman Efesios 6.10 mis hermanos por último, fortalece, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Tú te fortaleces con el poder del Señor. Aleluya, mi hermano. Tú vas a sentir la presencia, Señor, al salir, al entrar de tu hogar, de tu oficina, de, de tu empresa, donde tú estés. Tú, mejor dicho, antes de que salgas de tu hogar, bendiga a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Esa gran bendición va a ser una cobertura sobrenatural en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y Padre Celestial, Padre de la Gloria, yo, yo, yo le digo a esta comunidad que, que se armen con esa almohada de Dios, con ese yelmo, con esa coraza, ese escudo, esas padres esas sandalias, ese, ese cincho de la verdad, Señor. Pero la gente no ha entendido, quiere ser un fariseo más, quiere ser un religioso más, no ha entendido realmente que tú, no viniste a buscar eh, a, a gente que acuse. Si tú no viniste a acusarnos a nosotros, viniste a cambiar. Viniste por, los, viniste por nosotros, Señor. Por los enfermos. Y le doy la gloria y la honra, al Señor, de que me sacó de la, de la droga, a, del alcoholismo. Me sacó del alcoholismo. Si el Señor no me hubiera rescatado, yo, yo digo, yo estuviera a tres metros bajo tierra. Pero le doy gloria y la honra al Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, Proverbios 24, 14, miren lo que nos dice este hermoso Proverbio. Así dulce sea la sabiduría a tu alma, si das con ella, tendrá un buen futuro. Escucha esto, tendrás una esperanza que no será destruida. Esa esperanza no va a ser destruida porque estamos en Cristo Jesús Padre, esa gloria y esa amor y el poder. Gracias Señor. Y como decía el salmista en este Salmo 119, uh, versículo 45. Viviré con, tu, con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Qué hermoso. Qué hermoso es vivir en su presencia. Qué hermoso es eh, decir, Señor, perdónanos. Uh, mi hermano, mi hermana, yo no sé si tú, si tú te identificas como un fariseo. Pero si tú eres un fariseo más, para yo, cuando vi ese video de esta mujer, como que al comienzo uy, qué bonito, está, eh, está pensando en el ambiente, en que todo debe cambiar, ¿no? Susto con, con el nombre de la P, que, que, que este es el futuro para este país, y el futuro de este país es orar, doblar rodilla y pedirle al Señor que nos ponga alguien sabio, no que alguien eh, venga a destruir. El Señor es el que pone y quita reyes. Si es la voluntad que este Señor quede. Bueno, será la voluntad del Señor. Si no, pues no. Pero siempre pidámosle al Señor, como nos, nos, nos dice en Mateo 6.6. 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te, re, te recompensará público. Yo, yo, yo digo, en el ámbito colombiano, si todos oráramos, fuéramos unidos, lloráramos en lo secreto, diríamos Señor Padre Celestial, te pedimos por esta nación de Colombia, te pedimos Señor, por aquellas personas que, que, que roban, esos indigentes, esas personas que únicamente buscan poder Señor, esas personas que únicamente buscan tener un poder y, que, y desviar a tu pueblo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te pedimos Señor que tú tocas esas almas, toques esas vidas. Seremos una comunidad, un país diferente. No parándose en un bus diciendo ser otro fariseo más. No queremos más fariseos. No queremos ver más. Ya, es, ya basta. Estamos en tiempos postreros. Estamos en tiempos posteros y... Yo sé que esta nación viene en cambios, pero para que se vengan esos cambios tendrán que pasar cosas. Y que sea la voluntad de Dios. Si es si la voluntad del Señor que despertamos ma mañana, gloria a Dios. Y si, y, y si no, hemos cumplido la, la, la carrera en el nombre poderoso de Jesús, Jesucristo. Te invito a que oremos y delemos la gloria al Señor. Padre Celestial, Padre la gloria en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, honra y poder, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que no queremos ver más fariseos, Señor. No queremos ver, ver más gente hipócrita, Señor. No queremos gente, ver más gente que únicamente señale y que sea guía de ciegos, Padre Celestial. Queremos ver gente realmente que sea comprometida contigo, amado Señor. No queremos ser un grupo social de de que únicamente de hipocresía y que de hacer el mar y que únicamente acabar con, eh, con el que esté al lado, ¿no, Señor amado, Padre amado? Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, como dice tu palabra, que debemos de refugiarnos en ti, Señor, y en tu fuerza, Señor, y que debemos de buscar siempre tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Señor debemos de vivir con toda libertad en el nombre de Jesús porque hemos buscado tus preceptos amado Rey Padre Celestial, Padre de la Gloria cada día te pido Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor que vamos a pedir y se nos va a dar Señor y vamos a buscar y vamos a encontrar que vamos a llamar y se les abrirá los caminos Señor se nos abrirá las, los caminos de esa vida eterna Señor lo que tenemos aquí no es nada comparado, Señor, con lo que vamos a tener en la vida, en esta vida, en la vida eterna contigo, Señor. Padre Celestial, Padre, de la gloria, te damos gloria y honra y poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, esta ha sido otra emisión más aquí en la Fe, en la fe que Conquista todos los jueves. Eh, cada semana el Señor trae una palabra. Siempre damos la gloria y la honra al Señor y siempre... Eh, también, eh, estamos en la gloria radio eh, eh, haciendo, haciendo esas misiones, hablando con Jesús Popcast eh, y con los diferentes pastores eh, siempre dándole la gloria al Señor, nunca me voy a, a, a acreditar nada, siempre la gloria y la honra para nuestro amado Padre Celestial yo te invito que realmente, no sé si, si eres un fariseo más y si te tocó, disculpa pero cuando, cuando Hablamos la verdad, vamos a ser libres Dios me está cobrando por tu alma Y yo transmito el mensaje Y Dios me dirá Tú hablaste del libro De esa, de, de, de, de esa alma Porque he seguido El mensaje del Señor, del Espíritu Santo Bueno eh, Síguenos por nuestra página de internet, cristianosenlagloria.com Por las redes sociales, Facebook Youtube, dale Seguirnos eh, Síguenos y comparte los videos para que la gente también como, eh, sienta estas palabras que realmente estamos en tiempos posteros es bonito que nos hablen bonito es hermoso es hermoso pero eh, qué padre no correge a, su, a sus hijos entonces son momentos que realmente necesitamos ser corregidos y realmente eh, necesitamos entender que estamos que la, la venida de, de su hijo está está cerca y bueno eh, Temo siempre la gloria y la honra al Señor y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.